Hola, mi nombre es Nadia granado soy artista de performance, también hago video experimental, laboratorios de cabaret, y me interesa el arte como una herramienta de transformación social, eh, tanto en espacios públicos como en espacios convencionales del mundo del arte. Entonces, el día de hoy les voy a hablar de cuerpos narrativos y vamos a adelantar un breve taller en el que exploraremos algunos conceptos alrededor de el asunto del performance en relación al activismo y a los movimientos de lucha social y a la protesta, como parte de este proceso de la Escuela de Calle impulsado por el colectivo Boroló. Y pues vamos a comenzar por enunciar a qué nos referimos cuando hablamos de cuerpos narrativos. En este caso, hablamos de cuervos que se convierten en medios para transmitir relatos relacionados con la memoria, con las luchas sociales, con las demandas colectivas, con procesos de denuncia y que utilizan recursos del arte de acción como estrategia comunicativa. Entenderíamos nuestro cuerpo atravesado por significados que le anteceden y que le exceden. También podríamos preguntarnos sobre los discursos que recorren nuestros cuerpos y sus afectos. De qué forma incide sí el poder en la manera en que definimos nuestro comportamiento. También podríamos pensar con qué fin el sistema se preocupa de controlar nuestras emociones y nuestros deseos y también cómo podríamos afectar el entorno desde la reconfiguración de comportamientos y estos rituales sociales en los que estamos inmersos. También tendríamos que entender el cuerpo como un lugar atravesado por discursos, atendiendo a las normas reguladoras y a las relaciones de poder que lo atraviesan. Esto supone que nos interroguemos acerca de lo que nos condiciona como cuerpos, desde lo económico, desde lo social y también desde los asuntos de género. También tendríamos que entender las condiciones que posibilitan la vida a nuestros cuerpos, así como las restricciones que niegan la vida a otros cuerpos. Pensar en este cuerpo como un cuerpo que al concientizarse de su posibilidad de acción deviene en un cuerpo narrativo que puede imaginar caminos de subversión utilizando diferentes herramientas para provocar reflexión crítica en el espacio público y en estos espacios de protesta colectiva. Vamos a ver esta obra, se llama Anónimo 1, esta es una obra de María Belia Marmolejo, ella eh, fue una de las primeras artistas de performance colombiana, a ella le tocó exiliarse por la persecución política que se vivió durante el gobierno de Turbay Ayala, en esta acción, la artista camina por una pasarela de papel que previamente ha colocado sobre el suelo, atravesando un amplio trecho de un espacio público con el rostro parcialmente cubierto con vendas adhesivas. Ella avanza autoproduciéndose heridas en los pies con una cuchilla, dejando un rastro de sangre a lo largo del trayecto. Entonces me di cuenta que la idea de arte podía ser eh, transmitida a través de mi cuerpo y era una necesidad enorme. Primero porque una parte psicológica, psicológica en mí, de impotencia, eh, tenía mucha rebeldía, estaba desconforme con lo que estaba pasando, no solamente en mi país, sino en América Latina. Un acto de rebeldía y de protesta fue cuando yo realizo Anónimo 1, que fue eh, lo hice en homenaje a los torturados, y a los desaparecidos en Colombia bajo el gobierno de Turbay Ayala. Y es que además fui tocada directamente porque desaparecieron amigos, asesinaron amigos, familiares fueron encarcelados, entonces fue y fue una paranoia, una persecución. Anónimo 1 fue a raíz de cuando encuentran los dos cuerpos de los hermanos Zambranos, que eran amigos míos, que los conocí de adolescencia, y se encontraron en un cañaduzal descuartizados y con torturas. Y para mí fue tan horrible, tan horrible y tan triste que yo yo tengo que hacer algo. Eso no me puede quedar así. Y fue cuando ya recurro a mi cuerpo y realizo Anónimo 1. Anónimo 1 tiene una fuerza conceptual y también autobiográfica. En, la, en una pasarela de 70 metros, Uh, yo voy vestida de blanco, me pongo un gorro blanco y pongo curitas en la cara. Eh, la cura viene el elemento que es de sanación, ¿no? porque cuando uno se pone cura o venda es porque algo hay una herida y que está próxima a curarse o a lo mejor a empeorar. Entonces, en, durante 20 minutos yo voy a caminar y tiene tres estaciones. También hay de, de sonido el tic-tac de un reloj. Anónimo 1, eh, bueno, tiene dos maneras que podría decir de interpretar, de, de, de explicar y es, uno tiene que ver con las fosas comunes que todas las personas que eh, estaban sucediendo en mi país, eh, la metían en fosas comunes los muertos y era un NN, era un anónimo. Entonces, los cuerpos narrativos, desde la práctica artística, generan discursos, acciones, estrategias comunicativas con la intención de aportar a un cambio, desarrollando herramientas para contar historias con el fin de generar conciencia en un público potencial a partir de lo escénico y lo audiovisual, eh, funcionando en distintos tipos de espacio público, pues podríamos hablar de la calle y también podríamos hablar de internet, de la red, ¿no? cómo las redes sociales se han convertido también en un espacio de discusión pública y cómo el performance tanto en presencia física, en carne, ¿no? en las manifestaciones, en la calle y también en videoperformances como piezas también de videoarte o piezas de, de cápsulas informativas o etcétera hay una multiplicidad también ahora de maneras de performar el audiovisual en la red y en las redes sociales, eh, son herramientas para controvertir ese monopolio que controla todo, que parece que puede determinar las nociones de realidad y que está acostumbrado a hacerlo, ¿no? entonces eh, se generan resistencias desde esta producción artística que a partir de herramientas muy sencillas ¿no? que vienen de este acto de performance de resignificar, de recodificar, de trabajar con los signos y darles un significado nuevo, pues abre una posibilidad también de eh, reflexión, de, de generar reflexión desde el arte en estos espacios públicos. Como digo, pues ya no solamente es la calle, ya no solamente son las manifestaciones, sino también está Internet, como este espacio público. Eh, y desde ahí podríamos pensar que el material con el que se trabaja eh, es aquello que viene de la misma vida cotidiana, de las eh, situaciones que regulan nuestro comportamiento social. Pues todo lo que hacemos en la vida está mediado de alguna manera por un procedimiento, una especie de guión que lo regula todo. Así como las personas que salen a manifestarse tienen una serie de actos que les permiten llevar tarea a cabo, así los que tienen el poder, los gobernantes, los alcaldes, los mafias, los sicarios cumplen una serie de actos que les permiten mantenerse en el poder. Mano firme, corazón grande. Para ello, también poseen estructuras conformadas por elementos que obedecen a comportamientos muy claros. Todos estos comportamientos tienen que ver con performance, con la ejecución de una serie de actos en un contexto y un tiempo determinados. Actos hechos con intención que buscan un objetivo claro. El político, el abogado, el activista, el terrorista, de alguna manera emplean técnicas de representación que tienen que ver con una puesta en escena, con formas de dirigirse al público, ambientación, incluso vestuario, escenografía, manejo corporal, de gestos. Y esto se usa para presentar, manifestar, protestar en contra o apoyar acciones sociales específicas, acciones para mantener, modificar o derrocar el orden existente. Eh, todos estos actores de un conflicto están asumiendo un papel dentro de una puesta en escena de alguna manera y la participación de cada ejecutante permite que se desencadenen una serie de acontecimientos. De la misma manera, los artistas se inspiran en acciones realizadas en esta vida social, en sucesos reales, no solo como materiales para ser escenificados, sino también como temas, ritmos, modelos de la conducta y de la representación. Entonces tenemos como todo este material eh, también, pues, eh, es precisamente con lo que trabajamos. Estamos trabajando, observando la realidad. Por eso cuando hablamos de performance, cada elemento que se pone en escena, cada cosa que utilizamos tiene un sentido. Incluso cada cosa tiene, deriva una acción y esa acción se convierte en una metáfora o en una fuente de significados nuevos. Aquí hay otra obra que, que quisiera poner como ejemplo y esta es Carro Limpio con Ciencia Sucia que nace también de una estructura que es el lavado de autos, el car wash, el car wash sexy, ¿no? Y al mismo tiempo está vinculada a una historia de mi infancia en la que mi papá precisamente nos hacía limpiar su automóvil cuando éramos muy pequeños. Para mí esto fue un acto muy repetido en mi infancia en el que había que lavar este gran auto ¿no? con el que mi papá trabajaba y nos tocaba montarnos encima y recibir muchas veces gritos y regaños cuando no golpes y de alguna manera esta relación con el auto de mi padre tiene mucho que ver con una situación de poder ¿no? y pues ya con el tiempo de esta obra pues el, lo, que, lo que sucede aquí es una estructura, no hay una estructura que determina que está determinada por el auto, el auto está sucio, cubierto de tierra negra, ¿no? está exageradamente cubierto de tierra negra, no no es un auto simplemente sucio, está cubierto de barro, no entonces este auto aparece en el espacio público, yo un poco feminizada, pero feminizada de una manera bastante humilde, no con tacones, un vestido blanco bastante sencilla, con una peluca, eh, enfrento este auto y comienzo a lavarlo. Mientras desde el auto un hombre me hace una serie de preguntas. Entonces esta obra tiene que ver con, con una estructura. La estructura es lavado de auto. ¿Qué se hace para lavar un auto? Se usa agua y jabón, se lleva agua hasta el lugar y se va... Limpiando hasta que terminas, ¿no? Entonces, es, esto es lo que sucede durante ese tiempo, es el objetivo a cumplir. Y luego hay otros elementos que alteran un poco la situación. ¿Cómo puede demostrar que usted es la mejor campeana? ¿Le gustaría seducir a alguien? ¿Le gusta usar minifalda? ¿Por qué se viste de esa forma provocativa? Entonces este hombre está como simbolizando un poco como ese lugar del poder en esta situación desigual en la que un cuerpo pequeño, vulnerable, racializado se enfrenta a, a este objeto grandísimo, lujoso y brillante y blanco. ¿no? Entonces ahí hay una relación también corporal. Que se evidencia aún más, ¿no? Y también como esta sensualización en la que yo empiezo, como pues sensualmente, a limpiar el auto y a embadurnarme a mí misma con eh, el, el mugre que sale de él. Entonces voy haciendo una serie de acciones que son limpiar, escurrir, lavar. Mientras este hombre me va diciendo un texto que va improvisando, pero digamos que esta improvisación se basa exactamente en, en unas digamos, unas reglas que se, se acuerdan antes. Este tipo de preguntas consolidan una especie de archivo, un archivo que se relaciona con diferentes eh, elementos que, están, que son externos a la acción, pero que también nos llevan a un lugar o nos, nos ubican en un lugar, ¿no? Con relación a lo que está sucediendo ahí. Por ejemplo, las preguntas para pedir visa, ¿no? Eso, eso se encuentra en los formularios de visa o en las preguntas que obligadamente se le hace a alguien que va a pedir un trabajo o estas preguntas machistas son algo que todos reconocemos entonces este archivo, este, este texto juega paralelamente a la acción, ¿no? le da un significado una cosa es que yo lavara el auto simplemente y otra cosa es que aparezca específicamente estas palabras y que además quien las dice sea un hombre y ese hombre conduzca el auto. Esta acción termina cuando el auto queda totalmente limpio, yo pongo el último, el último balde de agua sobre mi cuerpo y el hombre viene, pone una bolsa sobre mí, me, me sube a su hombro, me deposita en el baúl, lo cierra y, y se va a rumbo desconocido. Entonces aquí también hay una relación con algo que, que todo el mundo ha escuchado que puede suceder un poco. No como cuando levantan mujeres en la calle que es como de repente llega un auto y desaparece una chica, de, de la nada aparece el auto y, y fuerzan a una mujer a entrar a, al auto y para siempre desaparece, ¿no? entonces esto también tiene que ver con algo que sucede ¿no? y, que, y que las personas pueden reconocer. Entonces hablaremos de cómo este cuerpo narrativo se ubica en el centro de toda práctica de representación, entendiéndolo afectado por múltiples signos que le exceden. Un cuerpo que obligatoriamente representa una serie de actos en su cotidianidad respondiendo a factores que le son externos un cuerpo atravesado por razones y relatos que le anteceden de acuerdo a un contexto un cuerpo que es leído de acuerdo a sus características externas su apariencia pero también que puede determinar y manipular códigos para generar lecturas discordantes Para enunciar mejor esta idea vamos a hablar de conducta restablecida, término acuñado por el investigador de estudios de performance y director de teatro Richard Chesner, quien explica como un acto de representación que se constituye a partir de fragmentos de conducta restablecida. Entendiendo que todo comportamiento es una conducta restablecida, toda conducta consiste en recombinar fragmentos de conductas previamente realizadas. En el caso del arte de performance, lo que se toman son estos fragmentos de conducta como un material de análisis editable que puede reordenarse, reconstruirse o resignificarse para crear una nueva secuencia de conducta convertida en una partitura de acciones que nos darán como resultado una acción colectiva un performance una puesta en escena etcétera entonces nos acercaremos también a esta manera de ver las situaciones y la realidad como una estructura también con el manual de la guerrilla de la comunicación propuesto por el colectivo africa group en el año 2000 precisamente en todo este momento de convulsión del movimiento antiglobalización el Manual de la Guerrilla ofrece y analiza una serie de tácticas antisistema practicadas por diferentes colectivos eh, de este movimiento en ese momento, relacionados con la acción directa y nuevas tecnologías. La Guerrilla de la Comunicación es un concepto que pretende reconfigurar códigos de representación para desestabilizar el orden establecido por estos. La reestructuración que proponen se basa en el concepto de gramática cultural, ¿Pero qué es la gramática cultural? Es el término que se utiliza para referirse a todo el marco de reglas y de convenciones que regulan las interacciones y relaciones sociales, las representaciones de objetos y espacios y el transcurso normal de las situaciones socialmente convenidas. Esta gramática penetra todo el espacio social y cultural, público y no público para, a través de las diferentes instituciones sociales y en la cotidianidad enseñarnos en cada ámbito a integrarnos y someternos a la normalidad de las relaciones de poder y de dominio. En cuanto a fuentes generadoras de gramática cultural en la actualidad, los medios se presentan como una fuerte enorme de códigos de alcance masivo, lo que se exhibe en ellos tiene una incidencia enorme sobre la población que los consume, entonces la reapropiación subversiva de estos contenidos abre posibilidades críticas pues quien practica las reglas de la gramática cultural en la comunicación, no solo de forma inconsciente, sino que las utiliza de manera creativa, puede usarlas para sus propios fines, puede instrumentalizarlas o tergiversarlas, llenándolas de contenidos discordantes. Y de acuerdo a esto también tendríamos que revisar eh, cómo el performance o cuáles son los elementos con los que conforma un performance. Si estamos pensando que principalmente estamos trabajando con un material apropiado de la conducta humana, entender que todo está estructurado, ¿no? que los actos sociales, un matrimonio, una misa, todos estos procesos en los que estamos inmersos cotidianamente como ciudadanos también son estructuras ¿no? y estas estructuras también se podrían afectar dentro de una posible forma de protesta o una posible manera de activar eh, algún tipo de irrupción en espacio público y en contexto, ¿no? Entonces, todos estos elementos se pueden tomar, apropiar y reconfigurar para construir partituras de performance. Y pues, elementalmente, el performance se compone de cuatro elementos fundamentales que son el contenido, el público, el lugar, y el tiempo. Comenzamos por el contenido y nos preguntaríamos primero cuál es el tema, qué es lo que queremos decir, de qué manera estamos vinculados con los sucesos que queremos relatar. En ese sentido podemos clasificar distintos niveles de aproximación y compromiso con los actos de protesta que van desde el ámbito de lo íntimo hasta la generación de procesos de acción colectiva en el que la participación es totalmente horizontal, es decir, Allí, todas las personas que participan eh, están aportando creativamente en la creación de la pieza, ¿no? A, a gran diferencia de una creación individual en la que el artista es autor y ejecutor de su acto y pues lleva toda la responsabilidad del mismo encima. Entonces, de acuerdo a esto, tenemos cuatro tipos de aproximaciones planteadas por Susanne Lacy. Ella es una artista norteamericana que... Pues, también hace crítica y estudia estos temas profundamente y ella habla de estos cuatro tipos de aproximaciones. Para comenzar hablaremos del artista como experimentador. Este es un proceso más personal e individual que, en el que el artista experimenta con sus propios relatos, con su autobiografía, con problemáticas que le afectan en su intimidad. Esto tiene mucho que ver también con los inicios del arte feminista, donde las mujeres proclaman que lo personal es político, por ejemplo. ¿no? Aquellas cosas que suceden en mi vida íntima, en, que me afectan a mí, en, en mis sentimientos, en mis emociones, también son cosas que pueden ser comunes y que quizás no solamente se tratan de mí, sino que también están respondiendo a dinámicas sociales que me exceden, ¿no? que, que vienen desde arriba y que vienen de, de, desde el sistema y que por eso me afectan, ¿no? que al final estas cosas que me suceden en la intimidad no son personales, no son tan personales como parecen, sino que precisamente se repiten en muchas vidas y por lo tanto, pues, el experimentar desde ahí también tiene un sentido, digamos, de alguna manera colectivo en el momento en el que cuando yo hablo por mí también estoy hablando como parte de una colectividad. En este caso también tiene mucho que ver quién soy, ¿no? Cómo me presento ante el mundo y este pensamiento un poco situado ¿no? desde mis condiciones raciales, económicas. ¿no? ¿De qué lugar está hablando la persona que se enuncia como artista, experimentador? Es muy importante también. Eh, después podríamos pensar en el artista como un informador. En este papel, el artista no se centra sencillamente en su propia experiencia, sino en la reelaboración de de contenidos y de investigaciones que están fuera de él, ¿no? que no, ya no es su vida personal, sino ya va hacia, hacia la vida de otros y otras a buscar información sobre hechos que le interesan. ¿no? Allí reúne toda la información posible sobre un hecho con el fin de hacerla accesible a otros por medio de los recursos del arte. Otro de los, de los papeles que pueda asumir el artista es el artista como analista. Allí el artista pues también recopila información, pero en este caso eh, la, la somete a un análisis, ¿no? Desde un, también desde un punto de vista claro con relación a un posicionamiento político, ¿no? En este caso el artista también tiene que utilizar herramientas de otras disciplinas, ¿no? Como la antropología, la etnografía, la sociología para analizar, ¿no?, como desde diferentes puntos de vista y, y tomando de alguna manera, en algunas ocasiones, partido, ¿no?, eh, frente a la información que acopia, para compartir estos pensamientos y estas informaciones con un público potencial, también utilizando herramientas del arte. Aquí también prima más el texto y la información y el proceso que eh, el resultado estético de un trabajo, ¿no? Y finalmente tenemos el artista como activista que es aquel que definitivamente pertenece a una colectividad que está en pie de lucha social, ¿no? que está organizada y que tiene unos fines claros y tiene una posición frente a las cosas que suceden en el mundo y que tiene unas exigencias frente a lo gubernamental, frente a las instituciones. y está organizada, entonces allí el artista tiene que consensuar y ser más como mediador propositivo de estrategias para activar mecanismos de protesta, mecanismos de intervención en espacio público y desde sus conocimientos aporta sin buscar un protagonismo y en este caso pues el artista no, no posee una autoría, la, la autoría es colectiva y la construcción del trabajo a pesar de que el artista tiene esta posibilidad de dirigir, de sugerir estrategias, de desarrollar quizás talleres de creación de laboratorios para construir eh, procesos, el artista pues usualmente esta autoría que, a la que estamos acostumbrados se desvanece, ¿no? y pues no solamente son puestas en espacio público, eh, en las protestas, también son procesos eh, que llevan bastante tiempo, talleres en los que también se pueden hacer reflexiones, cosas que no solamente están en el espacio público, en la calle, sino también eh, se puede aportar en espacios como de reflexión que también tienen los movimientos sociales y las organizaciones populares, ¿no? y allí también es un campo de acción interesante para el artista de performance ¿no? otro elemento importante dentro del arte del performance es el lugar y cuando hablamos del performance como una herramienta para protestar para aportar a las luchas sociales el lugar va más allá de ser un simple emplazamiento tenemos que tener en cuenta que el lugar se constituye como un contexto en el que todos los elementos que lo construyen pueden ser fuente de significados no es lo mismo hacer una intervención en la plaza de Bolívar que en una plaza de mercado no es lo mismo hacerla en una escuela rural que en, la, en un centro comercial eh, todos estos espacios están condicionados por sus propias reglas y sus propias dinámicas no incluso tendríamos que pensar que habría que gestionar permisos, habría que ver si si si es efectivo y posible hacer una intervención también tendríamos que ver eh, qué tipo de público alcanzamos, qué cantidad y qué frecuencia requiere la acción, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de acciones que pueden estar efectivamente lo que pensamos siempre, ¿no? En las marchas, en los plantones, sino que si hablamos de performance nos extenderíamos a que un acto de protesta puede hacerse incluso en el centro comercial andino o en espacios de este tipo, ¿no? Y que puede utilizarse una relación con una vitrina, o, o sea, cómo este acto de protesta eh, se vincula a, al espacio que quizás lo genera también, ¿no? Entonces, este lugar leído, no este lugar que, que tiene un contexto, que, que tiene sus propias dinámicas, es una fuente también de, de elementos que pueden ser apropiados en la construcción de nuestras pautas para crear una acción colectiva o un performance en espacio específico. Eh, otro elemento y ya muy vinculado a este asunto del lugar es el público, ¿no? porque pues, si hablamos de dónde vamos a hacerlo también tendríamos que pensar quiénes están allí para verlo. ¿no? Y si hablamos de público también tendríamos que hablar de la manera en que el otro o los otros y las otras se aproximan a la pieza o participan de la misma. ¿no? pues hay un tipo de público que es efectivamente el que estamos acostumbrados a ver que simplemente observa algo, observa el acto escénico o también hay un público y el performance lo permite que es un público que participa de la acción ¿no? y que la potencia a partir quizás de instrucciones dadas por quienes generan la acción y estas instrucciones pues Pueden ser seguidas por voluntarios y puede buscarse una participación también de este público. Entonces, hay un público que es súper cercano, que incluso participa de la concepción de la obra, ¿no? Es, es alguien que se acerca o que, o que está, eh, con, que hace parte, ¿no? Y que hace parte de una colectividad que, que, que crea la pieza, ¿no? y luego hay otro público que puede ser también el público accidental de calle. Por esto las intervenciones en espacio público tienen tanto sentido, ¿no? Porque pueden ser algo que detone nuevas preguntas en personas que jamás se habrían acercado a cierto tipo de temas o a cierto tipo de reflexiones. Por eso es tan interesante y tan importante que estas acciones se hagan en la calle, que sean de alguna manera permanentes, repetitivas, que tengan una persistencia en el tiempo. Y de ahí podríamos pensar también en otro tipo de público, que ya es el de las redes sociales, el de la memoria, el que lee la acción por medio de los registros. ¿no? Entonces, una cosa es que la acción se desarrolló en un tiempo y lugar determinado eh, de manera efímera, y ya el registro de la acción, los comentarios, la escritura que se desarrolló a partir de esa acción, también está generando nuevos discursos y nuevas discusiones al ponerse en espacios como las redes sociales, en blogs, en, en las noticias, entonces allí es otro lugar donde se exhibe o que, en el que hay otro público que es el que ya lee información referida a la, a la acción Efímero. Y también tendríamos la acción que directamente está hecha para video y que circula en las redes sociales y en el espacio virtual. Entonces allí también hay una potencialidad enorme que nos ofrecen estas nuevas redes de autopublicación que permiten precisamente que este tipo de performance audiovisual circule libremente y tenga un acceso a un público inmenso. Entonces este público inmenso también funciona como replicador, como comentador, y este tipo de trabajo de performance en lo audiovisual tiene también una manera de circular, pues es, es ya muy propia de, de, del espacio virtual, ¿no? Y que hay que aprovechar definitivamente, pues porque también como en la sociedad y en los, en los espacios físicos, hay también todo este, este sistema de conductas que podemos apropiar para generar piezas. También en los espacios virtuales hay una serie de formatos que podemos apropiar para generar contenidos. Y por último, tendríamos el tiempo y en este tipo de performance vinculado a las luchas sociales... El tiempo de la ejecución del acto y el tiempo de la preparación del mismo y el tiempo del proceso son tiempos diferentes, ¿no? Y son importantes. Eh, estos actos pueden hacer parte de una actividad que va más allá de un acto escénico, ¿no? O sea, hay un resultado, hay una puesta en escena, quizás. Pero, finalmente, estos actos tienen que ser permanentes. Y sea como sea, si yo, así vengan de una apuesta individual o colectiva, la manera más eficiente o, o, o el tiempo más eficiente que pueden tener es precisamente un tiempo permanente, persistente. No hablo de, de duracional, de que alguien dure horas y horas y horas haciendo algo, sino más bien de cómo hace algo una y otra vez e insiste en ese acto, ¿no? Pues porque lo que estamos buscando es un cambio, lo que estamos buscando es afectar a la realidad, ¿no? Y si comparamos como este medio de comunicación por medio del cuerpo, ¿no? Este cuerpo narrativo que pretende eh, comunicar en la calle o en esos espacios no convencionales o en la red o en la web, definitivamente tiene que ser un acto permanente, no puede ser flor de un día, ¿no? Tiene que estar constantemente publicando, constantemente generando acción para hacerse realmente grande y e impactar eh, a la opinión pública, ¿no? Porque no hay no hay otra manera, ¿no? ¿no? No se tiene la no se tiene el presupuesto para para que un pequeño acto se, se vuelva grande, ¿no? Tienen que ser muchos pequeños actos. Incluso no podría pensar que este tiempo o esta repetición tiene que ver también con una cantidad de personas que hacen pequeños actos ¿no? y que estos pequeños actos en el tiempo, en el espacio, en el contexto y en el espacio público van afectando la realidad ¿no? que esta pequeña, estos pequeños aportes que vienen de, de muchos eh, performers, de muchos cuerpos narrativos son los que definitivamente van a afectar ese, ese sistema contra el que, pues definitivamente estamos luchando, ¿no? Es el sistema criminal que gobierna todo, ¿no? Que domina todo el espacio visual, audiovisual, ¿no? Que pretende dominarnos y controlar nuestro, nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, y para continuar con un poco más de información referente al asunto del performance, que es bastante extenso y que, pues, en estos en esta pequeña, este pequeño taller pues estamos haciendo como una revisión que apunta mucho como al arte en relación a la protesta pues precisamente el arte del performance tiene su génesis en relación con la protesta y la movilización social pues nace como una ruptura con el arte de museo, con el cubo blanco como, con el arte como objeto como mercancía y tiene una, un fuerte sentido como de experimentación en el que busca acercar el arte a la vida y sacarlo de esos espacios institucionales, llevarlo a la calle, a lugares no convencionales, también contaminarlo con otras disciplinas y e introducirlo en espacios eh, donde pues, quizás se alimenta de, de otras formas y de otras discusiones. Uno de los primeros ejemplos de esta aproximación de arte, subversión y vida del arte como movimiento plenamente consciente de su acción al revolucionario es el de la Internacional Situacionista, que nace de alguna manera como una respuesta crítica a las vanguardias artísticas del siglo XX, las cuales se iniciaron con un espíritu que era subversivo frente al sistema del arte institucional, pero que poco a poco fue convirtiéndose en una especie de repetición, de una complacencia frente a esas mismas instituciones que inicialmente se querían socavar y finalmente los situacionistas fueron testigos de cómo ese espíritu de ruptura de esas vanguardias eh, se convirtió en nada. En un principio el pensamiento de la internacional situacionista tiende hacia una conjunción política entre el arte y la vida. Ellos buscaban unir la actividad artística a una teoría revolucionaria radical. Uno de los principales objetivos de la Internacional Situacionista fue el de dar más importancia a los procesos que a los objetos, hacer del arte un juego, una vivencia, una liberación de los deseos, un arma de subversión como una negación del orden represivo y mortífero que venía de la posguerra y pensar el arte como un acto de creación de situaciones podríamos destacar cuatro prácticas principales de este asunto de construir situaciones la primera es precisamente la creación de situaciones o momentos de vida construidos concreta y deliberadamente para la cohesión colectiva de un ambiente liberador a través de un juego de acontecimientos, actos, actitudes y acciones. Esto hace parte de entender la realidad como una puesta en escena que se puede alterar por medio de intervenciones situacionistas, como lo veíamos hace un rato cuando hablábamos de gramática cultural o de conductas restablecidas, ¿no? los situacionistas de alguna manera estaban entendiendo estos, este sistema de realidad como precisamente una fuente, una alacena donde podrían tomar elementos para reconstruir o alterar las situaciones en el mundo cotidiano y en el espacio público. Eh, otro elemento, otro de sus maneras de hacer más destacadas es la desviación o el detournement, la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalismo y el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir otro, no, para producir otro pero de sentido crítico. En la actualidad podemos ver Muchos ejemplos de esto, ¿no? desde el campo de la contrapublicidad, desde el campo de los memes, cómo se pueden apropiar ¿no? imágenes que vienen desde el mundo de la publicidad y convertirlas en algo distinto, ¿no? y usualmente algo que tenga un sentido crítico frente a lo que propone la imagen. Es como darle la vuelta a las imágenes. Otro es la deriva que eh, pues tiene que ver con ir a perderse en la ciudad para entender la ciudad de una forma alternativa ¿no? para vivirla, para conocerla de otra manera para entender este... este en este devenir, ¿no? Eh, otros modos de circulación ¿no? porque siempre estamos también como borregos yendo por los mismos caminos y por las mismas vías y las mismas calles entonces destruir o reconstruir este tipo de aproximación al espacio público pues también era otro ejercicio situacionista. Y finalmente hay otro que se llama y que tiene que ver con el anterior que es el de la psicogeografía y tiene que ver cómo comprender el ambiente geográfico y las emociones de la, de la gente en relación a este, ¿no? Se trata de cómo sensibilizarnos frente a un entorno, ¿no? Y entonces de este sentir nace una manera de hacer arte que pretende vincular el arte con la vida para subvertir las nociones de realidad y cuestionarlas desde diferentes perspectivas. Si revisamos las estrategias situacionistas, podemos entender cómo este tipo de aproximación a la creación artística tiene que ver con la revisión de la realidad como algo construido lo que también veíamos hace un rato ¿no? cuando hablamos de la gramática cultural y de los, y de los actos de conducta restablecida ¿no? como este sistema ¿no? de actos, acontecimientos en los que estamos inmersos pues es una especie de eh, secuencia ¿no? de pequeñas acciones que podemos reconfigurar y manipular para generar nuevos significados en un acto escénico y, bueno, viniendo también a hablar como de esta genealogía del arte de acción, eh, a finales de la década de los 60, el performance como herramienta de transformación es social, es también apropiado por los movimientos feministas. Varias artistas en diferentes latitudes comienzan a experimentar desde sus cuerpos maneras de confrontar los sistemas de opresión que recaían principalmente sobre ellas, eh, bajo la consigna de lo personal es político. En este sentido, el arte como protesta surge desde iniciativas individuales también, que irrumpen en el espacio público y que generaron discusiones nuevas en el mundo del arte. Es decir, aunque muchas de estas artistas no realizaron su trabajo representando a una colectividad, de alguna manera sus proclamas hicieron eco en sentires de las mujeres de su tiempo. El uso del cuerpo narrativo en el videoarte y la performance hechos por artistas mujeres ha constituido una herramienta al servicio de la crítica feminista y en pos de los derechos de la mujer. De esta hipótesis pueden derivarse otras como que en la década de los 70 la representación del cuerpo femenino que empieza a despuntar en el arte se basa en un radicalismo fruto de la necesidad de liberación del sexo femenino, personificada en artistas como Valley Export, por ejemplo que no dudarán en mostrar sus órganos sexuales y en someterlos, como a otras partes de su anatomía, a un tipo de violencia explícita que turbará a más de un espectador. Estas artistas tomarán su cuerpo como vehículo de crítica y verán en el videoarte y la performance los medios ideales para canalizarla. Otro gran ejemplo de cómo las mujeres artistas pioneras del performance utilizaron su cuerpo para confrontar sistemas de representación asociados con la sexualidad desde una visión crítica es el trabajo fascinante de Annie Sprinkle, quien comenzará su carrera artística como actriz, actriz porno y prostituta. En la década de los 80, Annie se vincula a un movimiento de actrices porno feministas que buscaban hacer un cine eh, porno más cercano al placer femenino y que se abriera a otro tipo de representaciones de sexualidad, también a otro tipo de corporalidades ¿no? distintas al de la mujer blanca, delgada y depilada, y también representar otro tipo de placeres y de gustos sexuales. Entonces, eh, Annie Spinkle comienza a, perteneciendo a esta colectiva de mujeres trabajadoras sexuales de la industria de la pornografía, feministas y termina liderando un, un tipo de arte que hasta la actualidad eh, ha venido generando discursos y cuestionamientos sobre estos sistemas de representación de lo sexual que se llama el posporno. ¿no? Annie Sprinkle es, digamos, la mamá del posporno y podríamos pensar que este acto de protesta desde el cuerpo, desde aquello tan íntimo ¿no? como es el sexo, eh, es también una manera de buscar reivindicaciones ¿no? y que no tiene que ver con estas maneras convencionales ¿no? de las luchas sociales. Sin embargo, tiene mucho que ver con transformaciones esenciales ¿no? de, de la manera en la que se mira el cuerpo y la manera en la que también accionamos en el espacio público. ¿no? También podemos ver en el trabajo de Sprinkle y del postporno y de, pues, de este tipo de performance eh, estos procesos de resignificación, ¿no? de trabajar a partir de un material que ya está institucionalizado, ¿no? que tiene un tipo de lectura que está completamente normalizado y reconstruirlo para componer y para crear y generar piezas ¿no? que generan preguntas y generan reflexión crítica. Y pues ya, acercándonos a, a al arte como protesta, ¿no? Al performance vinculado a procesos de protesta colectiva, social, pues innegablemente uno de los temas más importantes en nuestro contexto es el asunto del genocidio y el terrorismo de Estado, ¿no? Y uno de los más grandes ejemplos tiene que ver con esto, uno de los más grandes ejemplos de la relación entre el performance y la protesta es el de las Madres de la Plaza de Mayo, quienes desde el, eh, el mes de octubre de 1977 eh, han venido saliendo con sus pañuelos blancos en la cabeza a exigir la aparición con vida de sus hijos ¿no? entonces este acto que inicialmente desempeñaron unas cuantas mujeres ¿no? 12 mujeres eh, dando la vuelta a la plaza ¿no? en un momento de total represión ¿no? de la dictadura es una confrontación directa a este sistema no opresor que niega, que, que silencia y que por medio de la desaparición de los cuerpos pretendía silenciar ¿no? unas luchas sociales potentes y precisamente estas mujeres se convierten en cuerpos narrativos al cargar las fotos de sus hijos sobre sus cuerpos preguntando dónde están, qué sucedió y generando también eh, situaciones y generando actos de conversación, de diálogo alrededor de las problemáticas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 conmemoró los 40 años de la primera ronda con la que iniciaron los reclamos a la dictadura cívico-militar por la desaparición de sus hijos. A las 15.30 se realizó la ronda de conmemoración, dando inicio a las celebraciones que incluyeron festivales y muestras fotográficas. A 41 años, las madres siguen reclamando saber dónde están los 30.000 desaparecidos y pidiendo cárcel para los perpetradores del terrorismo de Estado. Es toda una puesta en escena, pero no solamente es una puesta en escena espectacular, no para ser vista sino para ser participada y para generar una colectividad que cada vez se volvió más grande y que hasta el día de hoy se, se encuentra presente y que se convirtió también en una en una en una presencia importante contra el terrorismo de Estado y contra la impunidad. no Ellas lograron, por medio de la permanencia y de la insistencia, como decíamos antes, el, el estar comprometidas con esa lucha, eh, hacen que este pequeño acto desarrollado una vez a la semana, insistentemente, se, vuelva en una, se convierta en un acto comunicativo muy potente, que hasta el día de hoy, recordado y hasta el día de hoy, subsiste, ¿no? hasta el día de hoy está allí presente ¿no? y que se ha vuelto un referente para las nuevas generaciones y, y pues podríamos revisar también cómo está compuesto ¿no? es precisamente algo que, que no requiere una gran inversión económica lo que requiere realmente este acto es un compromiso total de estas madres eh, esta lucha por, por exigir al Estado eh, la aparición de sus hijos con vida el proceso de las Madres de Plaza de Mayo es una acción colectiva, pero no es una iniciativa impulsada por artistas. Este espacio de protesta abierto por ellas motivó a muchos artistas a participar con propuestas de intervención. La más memorable de todas es El Siluetazo, realizada el 21 de septiembre de 1983 en el marco de la Tercera Marcha de la Resistencia, propuesta por un grupo de artistas, Rodolfo Aguerreberri, Julio Flores y Guillermo Quexel, quienes improvisaron un taller al aire libre en la Plaza de Mayo y usando plantillas comenzaron a delinear, junto a cientos de manifestantes, siluetas humanas sobre papeles que luego pegaron sobre las paredes de los edificios, los carteles y los árboles. Esta intervención parte de la necesidad de mezclarse y aportar desde los propios saberes y prácticas a una realidad asfixiante y dolorosa, poblada de miedos y de interrogantes. Meses antes de que concluyera la dictadura, acercaron la propuesta a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos con la idea de producir tantas siluetas como se pudiera para dar una real dimensión de la cantidad de desaparecidos. ¿Cuánto espacio podrían ocupar? ¿Cómo se representa un desaparecido? Por primera vez, y aún en dictadura, la imagen corpórea de los desaparecidos ocupaba el espacio público, sumándose a los signos que las madres empuñaban, los pañuelos, las fotos de sus hijos, las rondas, que se constituyeron en símbolos. La silueta quedó instalada en el imaginario social y colectivo y fue otro emblema de la lucha por los derechos humanos, por la búsqueda de los cuerpos, de los hijos y de los nietos. Otro ejemplo importante es el proceso llamado Lava la Bandera, impulsado por el colectivo Sociedad Civil contra la dictadura fujimorista en el Perú en finales del siglo XX. Y fue un acto que se llevó a cabo repetidamente en, en las plazas centrales de este país y el acto consistía simplemente en la, salir a lavar la bandera y colgarla en tendederos. Entonces este acto servía también para juntarse, para que las personas llegaran a la plaza, llenarla. Pero simbólicamente el acto de lavar la bandera pues está hablándonos de, de cómo vamos a lavar esta patria o vamos a hacer un cambio con esto. Desde el 20 de mayo, una semana antes de la segunda vuelta electoral, los integrantes de sociedad civil refregaban banderas rojiblancas en bateas llenas de agua y jabón. Nosotros lo que lavábamos no era el, eh, la tela, sino lavábamos todo lo sucio, lo asqueroso del régimen fujimontesinista. Al confirmarse la victoria fraudulenta de Fujimori en la segunda vuelta, el colectivo Sociedad Civil hizo una promesa. El lavado de la bandera se haría todos los viernes a la misma hora hasta que la dictadura caiga. Ciudadanos y ciudadanas de todo tipo, políticos de oposición, personajes de la farándula, entre otros, se sumaron con entusiasmo a este ritual y motivaron que la acción fuera representada espontáneamente en plazas públicas de Piura, Trujillo, Tacna, Arequipa, Cusco, entre otras. Otro de los referentes que me parece muy importante para revisar hoy es la red comunitaria trans, este colectivo de mujeres Trabajan en el barrio Santa Fe y, y tienen muy claro que el arte es una herramienta para transformar la sociedad. O sea, aparte de su, de su producción artística como colectivo y eh, en colaboración con muchos artistas, ellas también han generado procesos educativos y de formación al interior del espacio de la red. Y, Efectivamente, cuando ves los resultados, ¿no? Como cuando ves el proceso de ellas, entiendes perfectamente que el arte definitivamente es una herramienta de transformación social. ¿no? Entonces, aparte de, de, de la puesta en escena, de las fotografías, de, de los trabajos en video que han realizado, también el activismo y la manera creativa de, de ejercer esta lucha por los derechos de la comunidad trans.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 este es un claro ejemplo de cómo las, las acciones de los artistas muchas veces pueden ser herramientas de las que se apodera una colectividad y, y las hace suyas también y las replica. En el caso de esta, de esta obra que tuvo tanta tanto resonancia eh, durante todas las movilizaciones de finales del 2019 en todo el mundo, es muy interesante ver cómo ellas, o cómo esta, esta pequeña coreografía con texto fue apropiada por la movilización. Digamos, el art, las, las artistas no tenían como intención que esto sucediera. Y, y, y es muy interesante ver cómo las redes sociales eh, y cómo la movilización misma se apropió de, de, esta, de esta coreografía, y de este tema, de esta canción para eh, hacer y replicar una y otra vez y de manera gigantesca una obra que nació de un colectivo muy pequeño de cuatro mujeres ¿no? que pasa también desde este lugar como de lo íntimo a lo colectivo y también a lo masivo, incluso a lo, a lo transnacional, transfronterizo ¿no? gracias a internet y también gracias a, a la conectividad que tienen los colectivos feministas en el mundo porque no solamente se debe a que alguien se le ocurrió hacer un tema y que todo el mundo lo obedeció, sino tiene que ver con una red ¿no? de, de movilizaciones y de personas que están eh, interesadas en, en conectarse también para eh, hablar de esta manera colectiva y gigantesca. El violador eres tú. El violador... El violador eres tú. El violador eres tú. Y pues si nos fijamos en la manera en que como están construidas estas piezas podemos ver efectivamente que está funcionando el tiempo, está funcionando el contexto, está funcionando la creación de una partitura, y que lo que necesitamos realmente es establecer una relación real entre un tema, una acción, unos materiales con que llevarla a cabo, un tiempo en el que desarrollarla, un contexto y un público a quien se dirige. Entonces, básicamente es eso. Eh, y pues como conclusión también podríamos decir que los actos de protesta pues requieren un compromiso permanente no pueden estar eh, siendo, pues, haciéndose una vez al año, una vez cada 10 años efectivamente tenemos que heredar los acumulados de quienes hicieron cosas antes y retomarlos para fortalecer las luchas de lo que viene y de lo, y de lo que podemos hacer después como para prepararnos para el futuro, que también los actos que se hacen desde el mundo del arte funcionan como actos detonadores que inspiran a las nuevas generaciones y que pueden también cambiar desde lo pequeño, desde ese hacer individual, subjetivo, desde aquel lugar de lo íntimo también se puede hablar para protestar y para cambiar las visiones del mundo. Y que esos, esos accionarios pequeños y repetidos, así sean, desde una individualidad o desde pequeñas colectividades también afectan la realidad. Hasta el lugar de las grandes manifestaciones vinculadas a las luchas sociales y, y por reivindicaciones ya más grandes y más colectivizadas y más relacionadas con, con movimientos grandes. no entonces esa sería la pequeña la reflexión que, que les ofrezco en el día de hoy. Eh, pues les quería también aclarar, yo no soy una académica y me ha costado muchísimo trabajo, pues como co enfrentar estos asuntos como educativos o de formación, pero también entiendo que la experiencia y el campo de lo empírico son lugares donde todos también podemos formarnos y ese es el caso mío y y considero que este, este es un campo muy importante de formación, ¿no? el de la práctica, el de la calle, ¿no? precisamente, yo vengo de la escuela de la calle, yo vengo de trabajar con comunidades y vengo de trabajar con sindicatos y con movimientos sociales y me he formado allí. Y es necesario pues, también confrontar y trabajar desde lo simbólico, desde lo poético, de una manera permanente, eh, tratando de afectar en todos los espacios públicos que sea posible afectar y participar. Entonces, les invito también a persistir, a insistir, a colectivizar y a salir a las calles, ¿no? porque precisamente estamos en un momento histórico en el que es muy importante que confrontemos a este sistema opresor, criminal y genocida bajo el cual nos encontramos en este país ya no aguantamos más y yo creo que es, es hora y sigue siendo hora de reivindicar a nuestros muertos, de reivindicar las luchas de todas aquellas personas que han caído eh, buscando un cambio social y que han sido cuerpos narrativos, que han sido silenciados por las balas del terrorismo de Estado. Entonces, les invito a construir creativamente desde el performance, desde el arte, desde cualquier disciplina que desempeñen, eh, actos de desobediencia y actos de crítica frente a este sistema opresor y criminal y que nos encontremos en el futuro en las calles. Y pues espero que tengan un buen día, unos buenos días y que posiblemente las cosas mejoren.